Vamos a hacer contacto en este momento, atención a toda la gente que nos ve, estaremos en contacto con Jessica Santo, una de las estudiantes que estuvo en China y que estuvieron en cuarentena también en Ucrania y que ya están en nuestro país, eran siete los estudiantes, ¿cierto, Fulvio? Sí, sí, sí. Vamos a hacer contacto cinco. con ellas, cinco. Buenos días, Jessica. Muy buenos días, Jessica. ¿No podemos conectar sí. el cable? Vamos a ver, vamos a, ¿se vamos a hacer contacto con Jessica Santos, una de las estudiantes eh, de los cinco que estuvieron en China y ellos están en el país, están vamos Para a Para la gente que no lo conoce, Jessica. él es Israel Puente, es el coordinador del programa. <risa> el chamo venezolano. <risa> <risa> Buenos días, Jessica. Jessica, te saludamos desde el programa de mañana San Francisco de Macorís. Buenos días. Buenos días, Jessica. Buen día, les escucho. Un placer saludarles a todos. Gracias. Jessica, eh, está en de mañana, aquí están mis compañeros Francis Rodríguez, La Lantigua y la señorita Carolina Medina. Estamos transmitiendo en vivo contigo para todo el país y el mundo. Gracias por permitirnos hablar contigo, Jessica. Jessica, te habla Francis Rodríguez, mucho gusto. Háblanos de esa experiencia y qué hacías en Juan cuando... Cuando se produce o se destapa que hay un virus que está causando estragos allá en China. Eh, al igual que los demás compañeros, soy estudiante de maestría a través de un programa de becas con el gobierno chino. Y en el momento de que ocurre el, el cierre de la ciudad por motivo del, del, de este virus, pues, pues sorprendente una situación que nadie se esperaba, y bueno, el inicio la, la recepción de las medidas del gobierno, que al inicio le, no, las entendíamos bien estrictas, eh, pero que luego entendimos que era, eran, eran las mejores, pues fueron acatadas a cabalidad por todos y entendiendo que se trataba de una situación delicada. Jessica, ahí mismo, ¿qué hicieron ustedes como, como jóvenes estudiantes? ¿Qué hizo la universidad? ¿Qué se hizo ahí con ustedes? La universidad desde el inicio se mantuvo en contacto directo con todos los estudiantes internacionales, enviando medidas de prevención del, para evitar contagio de la enfermedad. En todo momento hubo una comunicación eh, vía correos, vía redes sociales que se utilizan en China y a través de las autoridades correspondientes con cada escuela, de cada estudiante internacional. Con relación a qué hicimos, yo me encontraba... Eh, viviendo en ese momento durante todo el proceso con otros de nuestros jóvenes. Y lo primero que hicimos fue, el, el cierre ocurrió el jueves, en la mañana, el 23 de enero, en la mañana. Entonces eh, planificamos para el fin de semana una, una salida a las calles para ir a su, al supermercado. Entonces lo primero que hicimos fue pensar en abastecernos de comida pues eh, es, eh, esperábamos que se iba a extender al menos una semana el cierre, lo cual ya vimos que luego fue extendido a varios, varias semanas más. Pero lo principal fue pensar en, en abastecernos de comida. Lógicamente nosotros cuando salimos en ese momento, salimos con mascarillas, con guantes, que era la forma que recomendaba, que de hecho era mandatorio salir a las calles con mascarillas por parte de instrucciones del gobierno chino. Jessica, eh, una pregunta. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo ustedes sentían la población? ¿Cómo era el ambiente en ese momento cuando esto se destapa? Y que deja a todo el mundo, vamos a decir, eh, en, no en shock directamente, pero sorprende a la población china y al mundo. ¿Cómo fue para ustedes y cómo sentían el ambiente allá? En realidad, el cierre de la ciudad de Wuhan coincidió con el inicio de, de las festividades de Año Nuevo Chino por lo que ya la población, la gran mayoría de la población de Wuhan se encontraba de hecho de vacaciones con sus familias. En ese en ese periodo, la gran mayoría de, de personas habían eh, viajado a donde sus familiares a las festividades chinas, por lo que es común incluso en años anteriores que durante esa semana a finales de enero eh, las la, digamos las actividades normales de China, de ciertamente de actividades comerciales y de trabajo, ciertamente se, se paralicen básicamente, por lo que al inicio ya la ciudad se con el de poco flujo vehicular, necesariamente ocasionado por el cierre. ya luego cuando se emite la comunicación oficial del gobierno chino in anunciando el cierre el principal, eh, digamos que el principal efecto del mismo fue el cierre total del transporte público y también del aeropuerto, lo que de cierta forma impidió que aquellas familias que tenían planes de salir de la ciudad y que aún no habían podido hacerlo por actividades laborales, pues tuvieran que permanecer en la ciudad. En el momento que nosotros salíamos a las calles, fueron aproximadamente unas, tres veces eh, eh, para comprar comida en supermercados. Realmente había muy poco flujo vehicular, prácticamente nulo, pero la población que veíamos en los supermercados era una población educada, que estaba informada de la situación, que estaba protegiéndose con sus mascarillas y sus guantes. Otros tomaban algunas medidas más drásticas y tú veías algunos pocos que tenían unos trajes, digamos, como quirúrgicos. Eh, eh, pero en general la población está bien calmada. Jessica. Así es que yo no, piso nada, lo felicito. Jessica, ¿me escuchas? Sí, la escucho. Yerjan eh, La Antigua te habla. Eh, quiero preguntarte, eh, el gobierno les decía a ustedes que usaran mascarillas aún no estando infectados, porque ustedes no tuvieron sí. infectados. Sí, ¿Qué le decían sí, sí, ellos? Sí. ¿Cuál era la necesidad de esa mascarilla? Al inicio, la primera medida, digamos, de, de prevención de contagio. Lo básico, la primera medida que se anunciaban era, primero, que todo el mundo tenía que estar bien atento del lavado de las manos cuando uh -huh. salían a las calles, a sus casas, y era mandatorio estar en áreas públicas con la mascarilla. Yeah. Ah. La medida entendíamos que al inicio okay. era todavía no había mucha información relacionada al virus, las investigaciones apenas iniciaban con relación a las características propias del mismo y de cómo evitar contagio. Y entendemos que esa medida fue de cierta forma para evitar que cualquier persona tenga o no la enfermedad, simplemente como una forma de prevenir eh, que el virus, como no había mucha información, si había una, si había una forma de contagio por estornudo, pues entonces evitar que un estornudo no bien protegido con antebrazos pues entonces expusiera a otra persona en ambientes públicos. Eh, Jessica, ustedes estuvieron en cuarentena en China, luego fueron trasladados a Ucrania y ahí estaban también en cuarentena. Esto crea mucha ansiedad. Eh, en Ucrania, ¿cómo lo trataron? ¿Cómo ustedes pudieron convivir? Ya que sé que estuvieron en un hotel. Pues nosotros fuimos en Wuhan aproximadamente unos 20 días, desde que anunciaron el cierre hasta el momento en que fue posible la evacuación a través de Ucrania. La recepción la recepción en Ucrania fue al inicio pues eh, un poco eh, caótica, en el sentido de que la sí, comunidad, lo efectivamente, como se vieron en noticias de acá, eh, presentaron algunas protestas que de cierta forma por la situación la situación política y social que atraviesa su país pueden haber tenido otros motivos, que de ciertamente afectaron el transporte, hasta prolongaron en la hora de transporte hasta las instalaciones finales de la cuarentena, pero que no significaron un riesgo para nosotros, pues Eso en no. todo momento estuvimos 100% protegidos por las fuerzas militares de Ucrania. Un excelente bueno. trabajo de transportación, de logística, un plan bien organizado. Ya finalmente cuando llegamos a las instalaciones, de las cuales no teníamos permitido salir hasta que se cumpliera el periodo oficial de la cuarentena, que eran unos 14 días, pues entonces permanecimos ahí dentro. Cada persona estaba bien acomodado, recibiendo un servicio excepcional. Y realmente, como yo pudiera describir la... la el servicio que recibimos, el trato es eh, increíble bueno. es, o sea, sentimos el amor de, de los okay. ucranianos con un esmero por, y con tanta devoción con tanta solidaridad pues Hasta qué bueno, eh, una cosa y desde aquí mi agradecimiento como dominicano por ustedes a Ucrania por ese trato y porque fueron lo que hicieron posible que ustedes ya estuvieran finalmente en la casa una pregunta, ¿cuál ha sido, eh, eh, ya para finalizar, cuál ha sido entonces el trato de ustedes entre los compañeros ya en República Dominicana y la interacción en República Dominicana? Y si tienen pautado, o China le ha indicado cuándo regresar para reanudar los estudios. Los estudiantes que vivimos en Wuhan, y en general toda la comunidad china que se encuentra en toda la comunidad dominicana que se encuentra en China mantenemos un contacto 24/7 en todo momento y bueno lo, cuando desde que llegamos aquí al país hemos mantenido la comunicación los chicos por el hecho de querer eh, hacer reuniones entre familiares y poder conocernos y, y bueno seguir la relación que desde China iniciamos eh, estamos bien felices. Y con relación a la comunicación de la universidad, actualmente o sea, estamos en planes de estudios, algunos ya tienen un año y medio de maestría, otros como en mi caso apenas iniciamos el semestre. El bueno, y por lo tanto el plan de estudios no ha terminado. Nosotros estamos en espera de recibir la comunicación oficial de la universidad de regreso a Chino, que lógicamente va a existir únicamente cuando el gobierno chino autorice eh, el inicio formal de, de todas las actividades normales de China, por lo sí. cual no tenemos una fecha definida, okay, sí. pero sí si nomás tenemos esperanzados de que pronto China pueda, solamente China, no todos los países actualmente están atravesando por esta difícil situación, pues se recuperen y todo regresa a la normalidad. Eh, gracias. Eh, Jessica, ¿qué tú le recomiendas al pueblo dominicano ya que tú viviste esa experiencia? Primero, mantener la calma. Segundo, informarse, leer, entender cuáles son las medidas. Eh, principalmente, adoptar una medida que quizás no es muy común en nuestro país, que es el lavado de las manos. En todo momento, en China, nosotros cada tres horas hacíamos un lavado de las manos, incluso si no nos mantuviésemos en contacto con el exterior. Entonces, básicamente eso informarse, evitar desinformar al otro, mantener la calma, entender que es un virus que efectivamente es contagioso, pero que la tasa de mortalidad hasta el momento han mostrado que es algo que nosotros podemos evitar y que se puede controlar. Qué bueno. Porque esa es la principal recomendación que doy a, a cualquier gracias. persona que en este momento nos esté escuchando. Muchísimas gracias, Jessica, Jessica Santos, gracias. por permitirnos eh, hacer este contacto contigo y brindarle a la población dominicana eh, tus experiencias vividas en China. Gracias y Telenor sigue haciendo historia. Eh, ya decirle que algunos estudiantes chinos eh, dominicanos, perdón, en, en el caso de mi hijo, están recibiendo clases en línea vía internet desde las universidades de chinas. muy, muy bien, bien muchísimas gracias, gracias jessica por... santos en de mañana.